Pues muy buenas gente youtube, aquí le el juego al el, el, el avión el, el, el, Con un número para canal y pues... ¿Cómo se juega esta vaina? Uh, Vamos a cambiar de menú Vamos a ir a Vanilla Pues vale, en este video lo que haremos será jugar Transformers Este juego acerca de ratas tratando de conseguir un poco de queso Y pues... No sé, solo, solo querías jugar este juego. Me trae nostalgia. No lo juegas desde, desde hace más de un año y antes de ese nuevo no viejo desde que era un niño. Nada más que nostalgia. ¿Por qué jugaría un juego de ratones consiguiendo que eso si no fuera por nostalgia? Ay, qué imbécil. <ríe> no va a cambiar nada. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos va a matar el tipo unos momentos después en el bosque de la china una china se perdió como yo andaba perdido nos encontramos y yo que sí y que y yo que sí esto para qué o okay? qué en el bosque de la china una china se perdió como yo andaba perdido nos encontramos nos nos va a me maté <sungsos> Hoy día estamos jugando Transformice, Transformáis el juego de ratas tratando de conseguir un poco de queso y estamos jugando en modo superviviente, es decir, hay un tipo mágico todopoderoso que puede invocar cosas de la nada y destruir materia a su gusto, tiene control sobre el universo mismo y puede romper todas las leyes de la física que él quiera y tenemos que sobrevivir a que él no nos mate. Simple, ¿no? Ok, ok, ok <risa> Me he muerto Un video en el cual estamos jugando el juego Transformáis, Aquel de, de ratones que, que que son ratas Son ratas que quieren queso Y ya está simple de con... explicar esta vaina nope. jaja qué pendejo me quedo acá abajo atrapado tu tu tu es adoptivo wow más activo que Alur lo cual es, es... Cuál cual es sorprender, todavía que lugar a ese directo diario Y yo... yo... yo edito los videos Yo... yo... contenido de calidad <coughs> Albur, si estás viendo eso, tu, tu contenido no es de calidad No es por insultar nada, solo que... Pues, yo no considero los directos contenido de calidad El audio está muy alto, me estoy rompiendo los oídos 25. no, en verdad son mis audífonos, aguanta. Lo que llevo definitivamente no es contenido de calidad, pero digamos... Es mejor que los directos Está, al fin llegó... Ja. ¡Voy a morir! ¡Mamá, no quiero morir! ¡Ah! No me gusta esta La voy a cambiar de juego por decima octava vez. Este se llama carrera. Se supone que el primero en ganar. Gana. Ok, vamos a ver cómo hacemos esto, eh. He subido el primer bloque. He subido el segundo bloque. It was at this moment, Jackson, knew. he fucked up. Me caí. Solo quiere queso. Probablemente uno termine matando al otro. No se sorprendan. Ahora me Oh, ah, me morí. ¡E R ¡Oh! Conseguí un queso. F en el chat. En el chat. <risas> casi se mata Dios, no río por nada Este juego es demasiado extremo y violento Mi mamá no me deja jugarlo porque O sea, miren, estos ratones están Están matándose por un queso literalmente Pum, top Top 15 Eso es un buen número Había 16 jugadores pues, no diría larga Pero sí mediana de tiempo si estás inactivo por una cantidad larga de tiempo, te botan del servidor. ¡Oh! Estoy en el top 6. ¡No! No, chicos, quieren hacernos morir. Vean, estos tipos están locos, están hacia la bomba. No tienes que. ¡No me pongas esta vaina aquí que va a Jaja, estoy vivo. Estoy, estoy vivo. <risa> ¡Estoy vivo. ¡Ah! ¡Capao! Top Top 11 de... ...16 No sé por qué, pero me gusta ver en dónde quedan en el top Es como... Es bonito ¡Capau! Si subo a nivel 20 estaré satisfecho conmigo mismo. Oh oh, esto ya, ya aprendí cómo hacer estas vainas. Al fin... <risa> ja ja ja. Voy a quedar en el top 10 a este ritmo. Top 10. Fui el de Estoy orgulloso de mí mismo. Me duelen los dedos. No me gusta trepar, me deja duir los dedos, ya que las flechitas de mi teclado son muy chiquitas. Vale, esto me gusta llamarlo Va Vamos a morir, chicos es, es... <risa> <risa> Pum, top 9 Estoy orgulloso de mí mismo Ok, aquí vamos a morir, ok Esto tienen que saberlo por un factor Oh, no, vamos a morir ¡Pum! ¡Top 8! ¡No! ¡Me detiene! ¡Pum! ¡Top 5! Vale. ¡Oh, soy el chamán! Bueno, eso fue una pérdida de tiempo. Jaja, <risa> me mandé volando, estoy muerto, ¿verdad? ¡Oh! ¡Estoy pa ¡Pum! Top 10. No, top 11, top, ¡Top 13! Top 4, top 4, top 4, top 4 Pum, top 4 Y vamos a dejar el video aquí porque estoy grabando Por mucho tiempo y ya, ya nada interesante Está pasando, ya todo está haciendo un juego normal Común y corriente, sin nada en especial Y pues vale chicos, hasta Hasta la próxima, bye bye